like you lost another one. Uno, dos, y tres, un flow grande, ya lo aplasté. Como un Lambo subo de cero a cien, me quieren roncar y no tienen con qué. Uno, dos, y tres, un flow grande, ya lo aplasté. Como un Lambo subo de cero a cien, me quieren roncar y no tienen con qué. Me quieren roncar y no tiene con qué preguntarle a tu mujer que ella me la clave Si tú te comes una yo me acomodo a la vez Dime dónde está tu flow que no lo puedo ver Me quisiste tirar la boca, de la calle. Cantante de la ducha, lo que tú debes ser Con mis balas musicales, ya le disparé Flow y esta canasta de tres antes de cartón, cuidado no se mojen Yo soy el rey, ustedes son mis peones yo le saco el dedo a todos los que se oponen Yo soy el tiburón que se come a los pescadores Uno, dos y tres, un flow grande, ya lo aplasté Como un Lambo subo de cero a 100 Me quieren droncar y no tienen con qué Uno, dos y tres, un flow grande, ya lo aplasté Como un Lambo subo de cero a cien Soy el nuevo, pero ronco como viejo. Cristiano en la Champions te goleo. Dicen que soy el duro, no lo escuchas, te sorprendo. El que la calle prende cuando sale, qué talento. Uno, dos y tres, me la clave otra vez. sigue siendo tendencia en la Dios tu mujer. Por eso ella me llama cuando me quiere coger. Dice que yo la maltrato y le doy duro como es. Ahora me que a mí me quiere matar me que salga refugiado a la calle que me ya va a dar ready, tranquilo que yo tengo el combo ready para aguantar ven, ven, ven. ya me tomé las pelco voy pa' encima o a guerrear 1, 2 y tres, un flow nuevo ya lo aplasté como un lambo subí de ser a 100 me quieren roncar y no tienen con qué 1, 2 y 3 un flow grande ya lo aplasté Subo de 0 a 100 Me quieren roncar y no tienen con qué Mira, ya acuérdense Que el pez muere por la boca Pero el tiburón no Jajaja, <risa> ey Lil Sharky Bay Mira, dímelo inside scar Mira, indicando Keanu Mira, gordo, indica que pasó Tú sabes, habla Jason Lo más duro, papi, tú sabes El fronteo no se apaga Pro